Mi nombre es Francisco Fermín, eh, soy de Venezuela y vivo en Medellín. Llegué porque viví en Australia y tuve la oportunidad de conocer a... A varios colombianos allá y casualidad que eran de Medellín y tuvimos mucha afinidad a la hora de hacer la amistad. En el 2015 ellos me hicieron una invitación para para venir a conocer la ciudad y visitarlos a ellos, no perder la, la amistad en ese caso. Y nada, vinimos de vacaciones por 15 días y nos gustó la ciudad. Yo estoy de arquitectura eh, y en Australia hice una, digamos que una carrera técnica de carpintería y también he hecho un curso de chef. A mis 38 años he hecho de todo. El detonante eh, fue que yo, no, eh, tuvimos una hija de dos años y resulta ser que no se encuentra, no se encontraba en el país, en la isla de Margarita eh, ni pañales ni leche, 24 pañales, allá tenías que pagarlo en 40 mil o 50 mil pesos, porque como que no se encuentra, la persona que lo tiene en la mano dice, te lo, te lo te lo quiere vender más costoso, pues, y no tienes alternativa, entonces el sueldo no da para tú cubrir todas tus necesidades, y en ese momento decimos no, este, mi hija merece una una vida mejor, más segura. Desde que Maduro fue al poder, la crisis ha ido este, agudizándose. Y bueno, me tocó pensar qué puedo hacer para, para huir de Venezuela de manera legal, porque ya tenía la oportunidad de, de, de darme cuenta, por haber vivido en otro país, de que si no vienes con papeles, si no emigras con papeles, Relativamente, no puedes hacer nada. No puedes abrir ni siquiera una cuenta de banco. La derecha. A la derecha. Como no puedo trabajar por la visa, al menos que consiga una empresa que me, que me contrate, pues decidí ponerme a trabajar en Uber. Ya tengo dos meses trabajando en Uber. No, no, no da tanta plata como dicen. La verdad he ido... He salido tabla, como decimos nosotros. Te da para, para echar gasolina, que es costosísimo, y para, para, un, para los gastos semanales. Más, pero más no te da como para ahorrar o, o irte de viaje o en crucero ni nada de eso. Extraño mi tierra, Venezuela y sobre todo, sobre todo, mi, la isla de Margarita. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo me encanta la isla, me encanta vivir allá y... Pero, a, a derecha, pero al momento este, estoy acá, tengo visa por tres años y después de tres años puedo tener la oportunidad de pedir residencia. Entonces...